Estrategia para soportar el dolor y el sufrimiento Hoy te quiero traer la que utiliza Eliud Kipchoge ¿Y quién es Kipchoge? Pues es el maratonista más famoso y mejor de todos los tiempos Ha batido el récord de la maratón consiguiendo bajar en menos de dos horas Es el primer humano que lo consigue Pues te voy a, te voy a contar cuál es la estrategia que él utiliza cuando está en estas carreras ...y te aseguro que pasa mucho sufrimiento y dolor corriendo a esa velocidad durante 42 kilómetros. Pero antes de contártela, te quiero contar por qué funciona su estrategia. Pues es algo que cuenta Bruce Lipton, que es reprogramar tu cerebro. Al final, todo está en nuestro cerebro. Bueno, no todo, pero muy buena parte. Y te voy a poner dos casos concretos de cómo puedes reprogramar tu cerebro... O más bien, ¿cómo se reprograma nuestro cerebro sin que nos demos cuenta? Un caso muy claro es cuando tú estás, con, tú estás por ahí y te persigue un león y te tuerces un tobillo. ¿Qué pasa? Que como no tienes tiempo para, para estar lloriqueando, tu cerebro dice, tienes que seguir corriendo o si no... Entonces suprime ese dolor, ese dolor de ese esguince de tobillo que te duele mucho lo suprime para que consigas seguir corriendo y puedas sobrevivir. Otro caso no tan extremo, por ejemplo, me lo contó mi psicólogo hace mucho, diciendo que un amigo suyo justo estaba cogiendo a su hijo que tenía como 20 kilos y lo iba a subir a dormir a la habitación y como él estaba también medio dormido, pues tenía a su hijo en brazos, se tropezó, se dio un golpazo tremendo y... En ese golpazo se rompió la tibia, para que veáis el golpe, y aún así, con la tibia rota, consiguió subir el primer piso y dejar a su hijo en la cama. ¿Por qué? Porque su cerebro reprogramó y dijo, bueno, esto ha sido un golpe, pero tengo una misión, una tarea que cumplir. ¿Qué pasa? Que cuando estamos tranquilamente y nos damos un golpe, pues nos duele mucho y buscamos a nuestra mamá pero cuando estás en una situación de peligro o en una situación que le das mucha importancia, tú puedes conseguir reprogramar tu cerebro. Y esto es lo que hace Eliud Kipchoge, que cuando está corriendo a tope, que está sufriendo, cuando, cuando más sufre, esto lo podéis ver porque lo dijo en el podcast de Rangan, Chatterjee, y comentaba que cuando más estás sufriendo, cuanto más dolor tiene, su estrategia era sonreír. Le puedes ver sonriendo cuando, cuando corre. Y no es porque esté súper alegre. Es como es intentar reprogramar su cabeza para que ese dolor, ese sufrimiento, no le, no le cueste tanto. ¿vale? Pues aquí tenéis esta estrategia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, mirar el resto de vídeos con estrategias para soportar el sufrimiento y dolor. Y conseguir tener un mejor rendimiento, que al final mezclo las palabras, en vuestra competición. Pues un saludo, pasar buen día, adiós.